simbiosis ilegal porque no es producto de un texto legal separaron hasta las juramentaciones de los nuevos profesionales del derecho de gente que duró dos años esperando ser juramentado un requisito que no sirve para nada porque este es el único país del mundo en cualquier país del mundo el S4 es lo que faculta a un profesional para ejercer la profesión del derecho o cualquier profesión el abogado es prácticamente el único que tiene que colegiarse en un organismo funesto, que prácticamente no sirve para nada. más que para cobrar, que ha sido dominado por la fuerza. Sin biología, como la, la la de los medios de internet se si ubica se me olvida la vaina digital a través de los medios virtuales que se me olvida la jodida justicia virtual, cómodo sentado. Un pantaloncito corto, con las dos rete sentados y con un manejo privilegiado de grupo. Aquí existieron oficinas que cerraron y abogados que se tuvieron que lanzar en Santiago, en el país entero. Para lo único que sirvió Surún Hernández fue para establecer a través de un tribunal una demanda por la denegación de justicia cuando no se aplica de manera prudente, apropiada y a tiempo. Que es lo que quiere decir administrar justicia. La diosa y le quitaron la venda, le quitaron la balanza, la secuestraron y la atracaron. Y ese es mi criterio, aunque yo no le caiga bien a muchos, por decir esto. Y más de tres judiciales, es y abogados. Pero los que le sienten y los que viven del ejercicio profesional con todo el van a saber a lo que me refiero. Conseguir la fijación de la audiencia y, sub y subsecuentemente usted obtener el resultado en físico de tenerla, depositar expedientes eso se convirtió en un dolor de cabeza grande pero me voy con el tema de los artistas y de los 100 millones de pesos usted decir que va a distribuir 100 millones de manera directa como él lo dijo fríamente ahí mi querido amigo hermano de muchos años Tony Peñaguaba a 67 personas 100 millones de pesos cuando aquí hay 2 millones de trabajadores que se lo está llevando el diablo muriendo de todas las clases sociales, los abogados, la zona franca estuvieron a punto de colapsar, apenas recuperándose en estos últimos dos meses. Los negocios informales, todo el mundo a punto de, de quebrar esta sociedad. usted decir sí que va a arrancar del presupuesto deficitario porque han tenido que establecer. No bien hoy se hablan de la colocación de bonos y ya tomaron otro préstamo más en dólares de 250 millones. Estamos sobre el endeudamiento en menos de 200 días, de más de 6 mil millones de dólares. Eso hiere ante la presencia y vamos a pagar las consecuencias. Eso lo van a pagar los aminados del mundo rico que administra el país. No lo va a pagar usted y yo con impuestos a partir de enero. Me va. me va a tocar en el hombre, me van a dar la razón, a ese invitado, lo dijiste. Como siempre, porque ningún profeta bienvenido, ni, ni le hacen caso, solo en sus patria, en su tierra, entre sus familiares, lo desprecian. Cuando a partir de enero hubo esta crisis, encarecida ahora por las medidas del toque de queda. Lo único con lo que estoy de acuerdo, eh, dime, cómo no, y para pasarte comentario. lo único con lo que estoy de acuerdo es que a partir de las 6 no se está vendiendo alcohol. Eso se ha respetado y lo felicito. Primera vez que veo los barrios, los lugares cerrados, cuando venía hacia casa, a mi casa. Pero un caos. Si había una locura en las nueve, ahora que hay una locura. Verá verán accidentes. Yo lo voy a poner para que ustedes vean cómo está la gente de gritado. Ustedes verán accidentes. Ustedes verán muerte. Ustedes verán destrucción por esto. Y total, que la cifra del COVID, con las medidas que se han tomado, han demostrado que no ha bajado nada nunca en pública República Dominicana. O sea, que es un fracaso desde Danilo y la continuidad de Luis vida con la misma vaina. Buenas noches, díganme. Sí, ahora mismo te paso. Sí, dime. en sí. su comentario, tenemos una deuda que está superada mm -hmm. más del 70% de, fruto, de no fruto. así es, entonces ¿por qué darle 100 millones de pesos, 100 millones de pesos hermano, que no son dos pesos, a 67 a, a esos artistas que no son mis servidores públicos y al final quien va a pagar eso, cuarto somos usted y yo dispuestos. Yo, yo no tengo hijos todavía, y yo creo que no tataraniento, tataraniento, muy un Ahora estáis pagando esa cuartos, Entonces, el, el más es el pueblo que se ha dejado meter eso. Porque mira, mira esos abogados ahí. Que a veces hacen un servicio público y algo y no le han dado un solo peso desde que empezó la pandemia. Entonces los artistas que tienen todo lo de ellos guardados, hay que darle. Es una gran inutilidad, hermano. Y el pueblo va a pagar eso. A o a la puerta. Porque ellos, esa gente rica, como usted dice, no van a oh, los de suerte, de ahí, una. así es correcto excelente tu comentario excelente tu comentario entonces no podemos darle a 67 personas 100 millones de pesos la intención es buena pero el camino que conduce al infierno está lleno de buenas intenciones los choferes mañana van a huelga pidiendo el pago de la deuda que hay acumulada con ellos, y ustedes verán lo que va a pasar a partir de enero. Yo tengo hasta dolor de coincidir con Leonel, que le dijo al presidente: a partir de enero, esperen caos y desorden en el turno, que la cosa no viene fácil. Ese que es aliado de él. Y Luis Abinader, que hizo de una entelequia política, le dio un chance para que creciera. Que será el enemigo contra el que tendrá que luchar después, en el 2024. Y veremos si yo tengo o no la razón. Tres años y pico, pasa rapidísimo. Entonces, dice él en ese video, que él eligió 67 artistas por su prestigio, porque tienen orquestas que están establecidos. Eso suene para cualquier chacharero. Que suene para cualquier musiquito. Que lo Para los demás no hay público hoy. O sea, que lo está asqueroseando la pobre mujer que ayer le llamaba. Pero mira, yo que conocí a tu padre, amigo, del presidente de la, de, la, de la asociación de artistas, de los pobres, que se han quejado todos en el país y ha caído mal en todos los sectores. No hay sector que lo haya criticado y vamos a ver después. Vamos a ver después. ¿Cómo usted me va a decir a mí que ese dinero ya se le pagó por adelantado, que se le hizo llegar y que usted se va a comunicar con mi asistente que le va a decir en el futuro cuándo vamos a tocar? O sea, que nosotros le pagamos a futuro. Le pagamos para que nos toque fiesta que no se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde. Y si esto que empeora a partir de enero. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Qué van a hacer los 900.000 trabajadores que están atrapados? ¿Qué va a hacer el millón doscientos que se quedó sin empleo cuando fue a buscar lo que esté en la calle ahora? ¿Qué van a hacer los chiriperos que después que se estaban parando, los bares, restaurantes, ahora? ¿sí? Cerrados. Hay gente que hizo reservaciones y dijo, pero me quebraron. Yo tenía reservaciones durante un mes, por esta, por el tiempo, de la Navidad. Y ya a partir de las seis no puedo vender. Y le digo algo, este es el único país del mundo que se ataca al que obedece y paga impuestos. Los que pagan impuestos, los dueños de bares, restaurantes y demás, y los que pagan y los que sacan permisos a los que le caen atrás y persiguen. ¿Usted ha visto el desenfreno que hay en los barrios? ¿Usted ha visto la, la, la, la destrucción de la gente que no respeta porque a los informados no se persiguen? Por eso los colmados, las cafeterías, los colmadones, las vainas que están en los barrios están repletos de gente llena. Desde que llega la mañana hasta que pasa la noche y no controla nadie eso porque parece ser que no hay gente que piense en el gobierno y el COVID nada más sale de noche. Los supermercados, las plazas, los formadores, la cafetería lleno el mediodía durante todo este tiempo, repleto de gente aglomerada que yo he presentado cientos y cientos de videos aquí y nadie va a supervisar eso salimos de noche a supervisar porque el cuco sale de noche el COVID solo sale de noche ahora de 7 a 5 entonces eso va a implicar un constreñimiento de la economía y vuelvo ahora con la provincia de Duarte Santo Domingo el gran Santo Domingo Santiago, Puerto Plata La Vega, esta provincia de Duarte ¿Qué es eso de aplicar restricciones de horario de cinco provincias? Y el resto no, eso no le funcionaba a Danilo. Es que usted no tiene gente que le ve le diga, eso no sirvió. ¿Qué estaban, ¿Qué estaban haciendo los macorizanos y los que vivíamos aquí? Que nos pusieron el ejército, nos fui Se estaban yendo para la Tenare y Salcedo, a los bancos, a los negocios, porque allá podía. Una persona que vive aquí, pero que trabaje al cero. Cuando salga de su trabajo no va a tener tiempo para venir y justificar si no tiene el permiso. Y ahora se han convertido en los permisos estos en una especie de, de, de negocio de soborno y de chantaje que ha generado una mafia. Porque ese dinero no se contabiliza. Eso es ahora que está saliendo unos que otros fiscalitos a supervisar negocios. Pero eso lo hace la policía y se lo lleva a discreción y nadie sabe la multa dónde va a parar eso eso ha sido una causa de requisimiento ilícito. Y no ha pasado nada. Calcular. Y eso no se lo va a decir al gobierno porque eso es caer gordo. Eso implica que usted no consiga anuncios del gobierno y que caiga mal a los funcionarios de aquí. Y lo que estamos perdiendo tiempo de querer restringir a la prensa en vaina de esa cuando usted tiene que estar trabajando en su asunto de salud y dejar el figureo. Porque aquí lo que la gente quiere cuando tiene un cargo es figureo. Y lucir. Por eso ahora mismo. La provincia de Duarte tiene un ayuntamiento sin alcalde porque no para aquí. Tiene diputados sin diputados porque no paran aquí. Y lamentablemente volvemos a estar huérfanos otra vez. Buenas noches. Sí, buena, días. Buenas, Estamos bien, gracias a Dios. Tienes que colocarte en un lugar donde esté mejor la señal porque no te estoy escuchando bien y se interrumpe y no puedo aprovechar tu valiosa llamada.